Saludos a todo ese equipo de Telenor. En esta ocasión estamos justo en el Centro de Operaciones de la Defensa Civil en Santiago y precisamente hablamos con la persona encargada, el director de esta demarcación de esta institución, Francisco Arias. En Santiago hemos tenido en gran parte de la mañana de este sábado un cielo parcialmente nublado, de vez en cuando sale el sol, pero al margen de esto hay que evaluar cómo han ido transcurriendo los hechos en estos días de la Semana Mayor. Arias, muchísimas gracias. ¿Qué reporte podemos ofrecerle a la gente de Telenor sobre los acontecimientos registrados en esta demarcación de Santiago? Mira, en Santiago, saludo a todos los televidentes de Telenor. Nosotros estamos trabajando activamente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de esta provincia de Santiago, encabezado por la señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, en la parte ejecutiva de la defensa civil. Todas las instituciones que están involucradas, tanto el Ministerio de Defensa, la Segunda Brigada, la Policía Nacional, Politu, la DGC, Obra Pública, Comipol, el 911, que son instituciones eh, operativas para este gran evento, eh, Santiago ha estado tranquilo. En la tarde de ayer tuvimos una fuerte granizada en el balneario de Timbeque, que corresponde tanto a la Charca, el Hormiguero y hasta Arroyo Hondo. Eh, fuertes lluvias El cual hubo la necesidad De clausurar momentáneamente Lo que fue este balneario Pero ya hoy está disponible Nosotros seguimos trabajando Disculpa Arias, ese no era de los balnearios Que en principio estaban clausurados No, no, no, no, no, no, esos son los que están Los que están autorizados eh, Tú sabes que en Santiago hemos tenido Fuertes lluvias Y con relación a esto nosotros seguimos Pero también tenemos lo que son Los puestos de socorro en la carretera principales carreteras como eh, la entrada del aeropuerto, entrada de Circunvalación Norte, eh, Barrio Libertad, Puente Seco, eh, Cruces de Quinigua, Cruces de Banega, Cruces de Navarrete, en la carretera, pero también tenemos lo que son en la, en la carretera de La Chaca, la carretera de Jánico, la carretera turística Luperón. Estamos abarcando todas las provincias, pero gracias a Dios no ha ocurrido Hechos lamentables Ni grandes accidentes Pero a partir de ahora Nosotros reforzamos Lo que son los puestos de socorro Porque ya a partir de esta tarde Mucha gente con, eh, Hace su ruta de regreso Y mañana domingo Vamos a tener lo que El acostumbrado carreteo Tanto por la, la DGC Obras públicas La Comipol El 911 Que todos vamos a estar involucrados en esto Porque son acciones que debemos tomar Pero aquí la fiscalía ...ha estado trabajando activamente... ...la fiscalía ordinaria y la fiscalía normal... ...esto es para trabajar con los menores... ...para evitar que a los menores le den bebidas alcohólicas... ...y también la fiscalía ordinaria está trabajando con los, en los lugares... ...con lo que tiene que ver con a la entrada a los balnearios... Armas de fuego, armas blancas, botella de cristal no se permite... ...y la fiscalía conjuntamente con la policía, el DICRIM... Están trabajando. Tanto estas instituciones están trabajando en la piscina, en la piscina y los principales balnearios 120 que tenemos en toda la provincia de Santiago. Precisamente para finalizar, te iba a preguntar sobre los balnearios y espacios clausurados. ¿Cómo ha estado el comportamiento cívico en, en cuanto al acatamiento de, de estas disposiciones? Tú sabes que el sistema climatológico no, hay, no ha favorecido mucho porque ha estado nublado. Sí, pero siempre hay dos o tres necios que desobedecen. La gente, la gente, pero la policía está, eh, tiene vigilancia en esos lugares y también el ejército, pero también hay desafío de la ciudadanía, hay desafíos que ellos desafían, el peligro, y por eso nosotros llamamos a la atención que tanto en los canales de Reguío está prohibido bañarse, la represa de la otra banda también está prohibido, de la Peñita frente a Corazán hacia abajo del río está prohibido. También tenemos lo que son la presa de Tavera, la presa de Bao, la presa de Lope Angostura, la laguna de Matanza está prohibido. Pero la población está acatando el llamado de todos los integrantes del comité de emergencia que lo preside la honorable gobernadora de la provincia de Santiago, licenciada Rosa Santos. Y nosotros en la parte ejecutiva como Defensa Civil. Muchísimas gracias a Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, subdirector nacional de este importante órgano de socorro y prevención, que está haciendo una labor eh, valiosísima en esta, esta época, así como en otras ocasiones que la ciudadanía lo necesita. Así entonces, retornamos con ustedes en esta cobertura especial para Semana Santa Telenor.